Aquí estamos enseñando a Josué. Este es un tutorial para YouTube. Dale, Josué. Josué es un alumno muy resabiado, sí. Pero le gusta lo que está haciendo y creo que lo creo yo que lo ama. Se llama Josué Escaño. Josué, explícale una de las cosas que lleva a cabo lo que es el Merengue House ligado con cumbia tex. y a ver. Él va aprendiendo, él va comenzando. Está comenzando a hacer estos pasos. No es fácil para él, es su primera vez. No, hágale, hágale que es un tutorial. Vamos. Explíquenle a los, a, los, a, los, a los visitantes de YouTube. Métale el Crash 1, hágame el favor. No, junto con, la, con la, el redoblante, la caja. eso bueno eso es un abre para los para los usuarios de youtube Saluda, yo soy hola <risa> quita vaina. ahí usted sí Ay.